Eh, vamos a comenzar el primer bloque de, de este módulo llamado Educación en la Sociedad Digital del Siglo XXI. Para ello vamos a preguntarnos o intentar responder lógicamente a, a esta pregunta, ¿qué es la sociedad digital? Eh, convendría que retrocediéramos, quizás, 200 años para entender este presente. Por ello, hay una, una forma de abordarlo, que es pensar que el, el tiempo que nos ha tocado vivir en estos últimos 200 años es un tiempo donde la tecnología ha jugado un papel clave, central, en lo que ha sido la evolución económica, social y, lógicamente, cultural de, de nuestras sociedades, al menos occidentales. Eh, para ello, y ya es bien conocido, se suele hablar de que eh, la sociedad europea, norteamericana, como digo, la sociedad occidental, eh, ha hecho un recorrido donde eh, eh, se han producido distintas revoluciones industriales. La primera, eh, sobradamente eh, conocida, es en el siglo XVIII y gran parte del siglo XXI, 19, en torno a lo que se conoció como la primera revolución industrial, donde eh, las máquinas de vapor, las primeras fábricas, jugaron un papel muy importante. Hacia finales del siglo XIX y, sobre todo, a lo largo eh, del siglo XX se produce lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, donde la energía eléctrica y otras formas energéticas derivadas de, del petróleo y demás hacen que entremos en esa Segunda Revolución Industrial, conocida como la producción en masa y demás. Hacia el final del siglo XX y en este comienzo del siglo XXI, y es donde muchos autores dicen que nos encontramos, eh, se está produciendo lo que se conoce como la Tercera Revolución, industrializada, eh, donde la tecnología digital juega el papel clave, ¿no? Es eh, la computación, la, la aparición de los ordenadores, telefonía móvil y toda la, la, la internet y automatización que la acompaña. Sin embargo, y esto es lo que yo destaco eh, en, en esta primera transparencia, es que hay ya... Eh, autores e incluso eh, expertos que dicen que hemos entrado, estamos en el inicio de lo que sería la Cuarta Revolución Industrial. De hecho, en la última conferencia de Davos, celebrada en Suiza eh, a comienzos de este año 2016, el eje central de esa conferencia mundial eh, fue precisamente la Cuarta Revolución Industrial, donde las máquinas eh, autónomas, las máquinas llamadas inteligentes, toman el protagonismo y son ellos ellas las que eh, de algún modo están actuando de modo eh, inteligente y este entramos en lo que pudiéramos llamar una especie de cibersociedad. Pero bueno, como educadores, a mí me gustaría también que pensaran en otra metáfora, una metáfora tomada de, de la biología, ¿no? donde lo que ha sido en estas últimas décadas la configuración de la cultura, de, sobre todo de la cultura impresa, la cultura audiovisual que conocimos en los años 50, 60, 70, 80 de, del siglo pasado, en ese ecosistema cultural que conocíamos, en estos últimos años entró como una especie de, biológica invasora, por decirlo de algún modo, metafóricamente, eh, esto, estas máquinas, TIC, eh, Tecnologías de la Información y Comunicación, y de algún, modo, de algún modo que empezaron poquito a poco, han ido colonizando todo el ecosistema cultural hasta transformarlo y, y en la situación en la que nos encontramos. ¿no? Por tanto, pudiéramos hablar que nuestro presente sociocultural, que la sociedad digital, por entenderlo de algún modo, sería eso, un ecosistema social, cultural y lógicamente también económico, colonizado, invadido, eh, expandido, eh, donde las tecnologías digitales están omnipresentes. Vamos a seguir analizando esto con más detalle. Vamos a ver, eh, como educadores, como trabajadores de la cultura, Pudiéramos decir, metafóricamente también, que estamos en un tiempo de tránsito, donde cada vez es más emergente, digamos, esa omnipresencia cultural digital, un tiempo de tránsito desde lo que fue el tiempo de la cultura ilustrada y moderna del siglo XIX y del siglo XX, que de algún modo, podríamos decir, interpretar que era conocimiento, información empaquetada, encerrada en objetos sólidos, en un caso libros de papel, en otros cintas de cassette o discos, en otros eh, eh, vídeos, pero de algún modo el conocimiento estaba encerrado, empaquetado, y respondía a lo que pudiéramos llamar una especie de eh, concepción o forma organizativa y, y de producción y de consumo del conocimiento de tipo ilustrado. Dicho de otro modo, al empaquetar, al encerrar el conocimiento en objetos físicos sólidos, eh, eso significaba que la información, el saber, el conocimiento era estable, difícilmente cambiable. Estaban eh, guardados y almacenados en, en bibliotecas, sean en el hogar, en una escuela, una universidad, en una biblioteca pública. Y el acceso al mismo normalmente era de tipo individual, aislado. Es eh, el fenómeno del lector, el lector que se enfrenta a esa obra cultural impresa y eh, con con textos y lecturas largas, intentan decodificar lo que allí está. Sin embargo, este tiempo del ciberespacio, este tiempo de ecosistema cultural colonizado, como decía antes, por las te tecnologías digitales, está... Eh, llevándonos a eh, nuevas formas en la producción, distribución, almacenamiento y consumo de la información y es lo que pudiéramos llamar que frente al conocimiento empaquetado, encerrado en libros, en objetos sólidos, hoy podríamos hablar de un conocimiento distribuido eh, eh, en la red, ¿no? conocimiento de información digitalizada que está en todas partes y puede ser accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar simplemente con la tecnología apropiada. Esto, más que responder a un modelo ilustrado de organización y, eh, y producción del conocimiento, pudiéramos hablar, como indican evidentemente muchos autores, de una, un tiempo de posmodernidad, donde caracterizado por eh, los saberes que son cambiantes, están en constante transformación, eh, son transparentes en el sentido de accesibles a muchos y sobre todo son sociales, ¿no? es decir, muy víricos, alguien produce eh, un dato, una información, una opinión y enseguida se vehicula, se transmite de forma rápida y se replica a, a través de las redes, de las redes sociales, etc. Vamos a seguir analizando todavía con más detalle todo esto. Eh, hay ya importantes aportaciones sobre las características eh, socioculturales de, de la información y del conocimiento en este tiempo digital del siglo XXI, brevísimamente, ¿no? para dar algunos detalles. Miren, lo que distingue el tiempo actual con relación a, a, a los formatos, de representación de la cultura, es que ya hemos superado digamos, las limitaciones que suponía la lectoescritura y hoy en día, con la información digitalizada y la omnipresencia eh, de las tecnologías, eh, están cobrando fuerza y cada vez eh, mayor relevancia lo que son nuevos formatos de representación o nuevos lenguajes, si quieren, de la información como son los hipertextos, la organización reticular eh, en red, la los lenguajes iconográficos de imágenes y e iconos, la comunicación audiovisual, eh, cada vez eh, nos expresamos y consumimos más información audiovisual, el concepto de transmedia, es decir, que una misma narración, una misma historia puede vehicularse y modularse en distintos medios, lenguajes y, y, y formas, el concepto de gamificación y lógicamente cobra mucha importancia cada vez eh, en mayor medida todo lo que se conoce como los escenarios tridimensionales ¿no? de realidad virtual. Por otra parte, otro de los cambios importantes que se están produciendo es que hemos entrado en unas nuevas reglas eh, y formas, lógicamente, de producir, difundir y acceder a la información. Ya la visión tradicional de un autor que eh, entrega una obra cultural a una industria, a una empresa editorial, a una discografía, a, un, a una cinematografía, para que éste la empaquete y la distribuya al resto de consumidores, esto está entrando en crisis. ¿no? Por eso hoy se habla de mayor comunicación multidireccional, es decir, entre los usuarios y productores de, de la información. De hecho, está emergiendo el concepto de prosumer, es decir, soy, cada individuo, cada sujeto que está en la red, produce y consume información, es decir, puedo ser autor y receptor de esa información, el concepto de red social, hay un gran cuestionamiento de lo que es eh, los derechos de autor, la propiedad intelectual, y surgen conceptos como el copyleft frente al copyright de derechos de autor tradicional, el concepto de datos abiertos, open data, accesibles, transparentes, públicos y demás. Y no nos olvidemos que también eh, a mayor digamos, uso de la tecnología también estamos sometidos a, eh, a la posible vigilancia o espionaje de otros sobre lo que hacemos en la red. Otro dato importante es que la información, el volumen de información está creciendo de forma tan exponencial que se empieza a hablar del concepto del Big Data, el Big Data como una nueva materia prima no solo para el comercio, para su explotación industrializada, sino también como un nuevo ecosistema donde movernos y que ese volumen tan impresionante de datos tratados adecuadamente se convierte en conocimiento sobre nuestros comportamientos individuales como usuarios, tendencias sociales que se producen, etcétera. Es algo que últimamente eh, se está prestando mucho interés. Eh, nombraba antes lo de la replicabilidad y la difusión vírica de la información a través de, de, de las múltiples redes que están eh, en Internet y lógicamente cada vez eh, existe lo que se conoce como la web semántica, es decir, formas digamos, más naturales al lenguaje humano para para poder eh, obtener información en la red. Esto nos lleva también a otra, a otra característica clave del tiempo actual, es que las interfaces o la, lo que se conoce como la interacción humano-máquina también está evolucionando y cada vez la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos los individuos, los humanos con las máquinas, cada vez son más amigables, más transparentes, más naturales, como si nos relacionáramos con otro humano. Por eso estos cambios en las interfaces desde lo que era antes comunicarnos mediante el lenguaje alfa-número, numérico a lo que son ya formas de comunicación a través del movimiento de, de los dedos táctil o incluso de, de la voz. ¿no? Eh, están generándose también estas nuevas formas de, de interacción humano-máquina en lo que se conoce como la realidad aumentada, la realidad virtual y ya nos anuncian incluso que la tecnología va a entrar en nuestro propio cuerpo, ¿no? los chips biológicos donde la interacción prácticamente es, es, es plena. ¿no? Esto nos lleva a otro fenómeno importante, relevante, que los educadores no podemos obviar, no podemos dejarlo solo en, en manos de los expertos o técnicos de ingeniería informática, que es el que cada vez las máquinas tecnológicas, son más autónomas e inteligentes. Es lo que apuntaba antes al principio de que hemos entrado en la cibersociedad, en esa cuarta revolución industrial, donde las máquinas empiezan a tomar decisiones autónomas sin necesidad que los humanos intervengamos. Por eso, términos como el concepto de inteligencia artificial, geolocalización, la robotización, eh, son, como digo, hechos eh, que, Pas, están pasando de los lugares digamos de laboratorios experimentales de las universidades ya prácticamente a nuestra vida cotidiana conceptos como la teletransportación de objetos, eh, la computación cuántica y esto nos lleva a que posiblemente estemos caminando metafóricamente hacia una sociedad gestionada, controlada dominada a lo mejor por máquinas como pudiera ser Matrix ¿no? lo que quiero decir con ello es que eh, hemos entrado en un tiempo donde de algún modo los humanos cada vez dependemos más de las máquinas. No sé si es bueno o malo, pero eh, es un motivo de reflexión. Y acabo diciendo que todo esto, y esta es la última idea de reflexión de esta primera parte, todo esto nos lleva a que, de algún modo, este animal que somos, este homo sapiens, eh, este primate, que, que llevamos ya unos cuantos miles de años sobre el planeta Tierra, estamos entrando en un proceso de transformación, de cambio, no solo de civilización en la que nos movemos, sino de comportamientos y formas de, de actuar, pensar y sentir de modo distinto. ¿no? Por eso, este concepto de ciudadanía digital, que como verán en el próximo vídeo, es relevante, muy importante, en cuanto a la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI. Y este homo sapiens conectado, este, eh, este ciudadano digital, significa que por vez primera, con la tecnología eh, apropiada y conectada a la red, es ubicuo, puede estar en muchos sitios eh, y, eh, y comunicarse con otros en distintos tiempos, puede acceder a una inmensa cantidad de información que está en la red, a modo de biblioteca de Babel, y puede uno acceder desde casa, desde la clase, desde, donde, desde el trabajo. Evidentemente está incrementándose de modo muy notorio todo lo que es la comunicación e intercambio social, las redes sociales, a modo de una gran eh, plaza pública ¿no? eh, representada por todo el planeta. Esto nos lleva también a la pérdida de la privacidad, todo lo que hacemos eh, con la tecnología, queda registrado, queda grabado y por tanto está expuesto a la mirada de los otros y la pueden utilizar a lo mejor de forma perversa en nuestra contra. Eh, a la vez significa que este nuevo ciudadano conectado permanentemente casi 24 horas eh, en este ecosistema digital tiene que plantearse quién soy, cómo me ven los demás en la red, cuál es mi identidad digital esto lleva también a que nos estemos preocupando por lo que se conoce como el concepto del yo cuantificado, es decir, eh, estamos, todo nuestro comportamiento a través de tecnología queda, como decía, eh, grabado en, en números ¿no? y por tanto eh, nuestra conducta puede ser de algún modo medible en función de la cantidad de veces que hacemos ciertas cosas y no podemos obviar tampoco lo que representa para estos nuevos niños, jóvenes, adolescentes que han nacido en este tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI, que es la llamada los millennials, o la generación del milenio, que tienen evidentemente un conjunto de características, de expectativas, de experiencias en definitiva con la cultura vivida a través de la tecnología digital, que es ciertamente bien diferenciada de la que tuvimos nosotros en nuestra infancia o nuestra juventud hace 30-40 años. Y los educadores tenemos que conocer de algún modo estas nuevas características de comportamiento cultural en el ciberespacio de, la tecnología, de estos jóvenes ante la tecnología digital. Y nada más. Les animo a que participen en este MOOC haciendo la actividad correspondiente.